La mesa de enlace que reúne a las patronales agrarias realizó un locado patronal. Eh, solemos escuchar los reclamos del campo eh, todo el tiempo. Pero no sabemos qué pasa eh, con la, los verdaderos trabajadores del campo, con aquellos que de sol a sol muchas veces dejan allí parte de su vida. Estamos con Ana Cubilla, ella es trabajadora tra de Misiones, y con Gabriela de Reartes. Ambas son sindicalistas. Eh, Ana Cubilla es secretaria general del Sindicato Único de Guerreros Rurales de Misiones. Y Gabriela es eh, parte de ATRES, la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. Y ambas, a su vez, eh, integran la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria, la FETAP, que está integrada en la CTA. Ana, Gabriela... Eh, Cuéntanos un poco de qué, qué, cómo es el trabajo rural. Esto, esto, si estos patrones que son el campo para los grandes medios eh, los representan de alguna forma a ustedes que son las trabajadoras. Sí, son nuestro, nuestros patrones, son los que nos explotan, son los que nos pagan poco, son los que no quieren repartir sus riquezas que son generados por nuestras manos, por nuestras familias, por nuestros chicos. Eh, en las grandes extensiones productivas en cualquiera de las provincias y en cualquiera de las economías regionales, este, es como que hay varias, varias, varios habitantes del campo, o por lo menos dos, uno somos nosotros que vivimos muchos dentro del campo, o también en el caso de muchas, eh, muchas economías extensivas, de cientos de miles de, de producciones eh, agrarias, eh, Estamos como viviendo adentro del campo en algunas provincias y en otras primero nos sacaron las tierras, nos echaron a las periferias, digamos, donde hoy eh, vivimos en las periferias de las ciudades, nos vienen a buscar todos los días eh, en condiciones, eh, en camiones, en tractores, en, en camionetas, eh, en de malas condiciones, malas uh -huh. condiciones laborales, muy temprano a la mañana empezamos a, a trabajar todavía existe el trabajo de sol a sol porque no tenemos salario, no es un no es un trabajo que se tenga que, que se pague por mensual o quincenal o un salario mínimo vital y móvil. Todavía estamos con el destajo, todavía trabajamos por kilo, por hectárea, por metro, por líneo, por cuadro, te dicen por, por, es por tanto, no es por, por, por tr como trabajador eh, de cualquier otra de otra actividad ¿no? y esos son nuestras patronales que rurales que son las que siempre salen a la ruta a cruzar sus 4x4 o, o sus maquinarias super modernas este, y los que no quieren ningún poquito de impuesto que se les saque ni del Estado ni de, de ningún lado, lo que puede evaden y lo que no, eh, pagan, pero siempre con, con protesta, ¿no? Uh -huh. Explica un poquito cómo es esto que decís, no nos pagan un salario. ¿Cómo, cómo es el, la, la inter, el intercambio digamos, que se produce? Trabajamos de estajo, o sea, es por tonelada. Por ejemplo, la yerba mate, eh, tenés que hacer mil kilos de hojas verdes, las hojitas de los... De, de, la yerba mate es un árbol que vos lo que haces es la cosecha de las hojas. Y las hojas es muy livianita, te paga por tonelada, tenés que trabajar cientos de hora para, para cubrir esa, esa tonelada del cual con, con eso te pagan, ¿no? Es por tonelada. O le tenés que limpiar sus chacras y te dices te pago X plata la hectárea. Pero esa hectárea no sabes si lo haces en un día, en medio día, en cinco días o cuándo lo terminas de hacer. O con lluvia, con sol, con... Lo eh, que pase. Como es por tanto siempre lo que vale es las manos. ¿Cuántas manos pones en esas toneladas? Eh, no importa, el tema es hacer la tonelada, no importa con cuánto, sino importa que hagas la tonelada, digamos, siempre el pago es a una sola persona y después si trabajaste con tu, con tu pareja, con tu señora, con tu mujer, con tu familia, el que cobra es uno solo. Después tiene que repartir él, o sea, es como que siempre está tercerizando Aparte de ser ya tercerizado nuestro trabajo uh -huh. Nuestra patronal es los que ponen la, la, el nombre en el recibo de sueldo No es el dueño de la, de la tierra ni es el dueño de la producción Es un tercerizado, es un cuadrillero, es un contratista eh, Siempre van cambiando, digamos, de, de, de, de, de, de formas, de, de, de, de qué manera nos... Eh, nos explotan mejor o tienen como una maquinaria muy muy aceitada tienen son tienen, no tienen una sola no tienen un solo error en sus formas de, de pago o en su forma de, de trabajo esclavo uh -huh. en la ruralidad. Antes de pasar a Salta y a, a que nos cuente Gabriela, unos números de esto. ¿Cuánto cuesta la tonelada de, de yerba? ¿Cuánto le pagan a ustedes la tonelada de yerba y cuánto se vende después la tonelada, o el kilo de yerba acá en un supermercado por ejemplo? Eh, nosotros estamos ganando hoy mil pesos la tonelada. Vos tenés que hacer mil kilos de hoja verde para poder ganar mil pesos. Y después, la, la, la próxima cadena, el próximo paso es el secado de la hoja. Uh -huh. El próximo paso es el molino y ya va a la góndola. O sea, tenés cuatro pasos, cuatro uh -huh. cadenas que le decimos nosotros. O sea, de 6 pesos a 900 pesos que está valiendo hoy el kilo de hierba, tenés cuatro pasos nomás y en algún lado se queda, que es la industria y que es la comercialización, donde queda toda la plata. Porque nosotros cobramos 6 pesos al kilo de hoja verde cosechada y al productor le pagan 60 pesos al kilo. De ahí tenés el secadero, el molino y la góndola. Y en la góndola estás 800, 800 900, 900 pesos. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, hay dos cadenas, que es la trabajadora y la productora, que el que menos gana, digamos. De ahí, la, la, la preindustria, la industria y la comercialización es Se donde disparan uh -huh. los precios, digamos, eh, en el caso de la hierba, te digo, pero hay mucho, la mayoría de las economías uh -huh. regionales o el alimento hoy uh -huh. está funcionando de esa manera. Después las patronales salen a decir que, que, no, que no tienen trabajadores, que perdieron sus sus este sus producciones porque eso es la tapa de los diarios provinciales este, donde no, hay, no, no consiguen trabajadores que, que, quieran, que quieran trabajar en las cosechas ¿no? eso, eso es un poco la, la, la, la contraparte de lo que constantemente están diciendo uh -huh. las patronales contra nosotros yo siempre hago una pregunta es ¿con, con quiénes lo hacen a los 950 millones de kilos de hierba que sale todos los años de la provincia de Misiones o las cantidades de toneladas de frutas o, o lo que haya de, de, de, de alimento. ¿no? Gabriela, contanos un poco la situación de, en tu provincia, en tu, con tu organización. Bueno, no voy a decir creo más cosas diferentes, obviamente son diferentes cosechas y todo eso, pero porque en mi provincia la mayor producción que tenemos nosotros es el tabaco, pero sí tenemos otras producciones, como son la fruta fina, los arándanos, las frutillas, son cosas, eh, el citrus, la uva y todo lo que tenemos nosotros en la provincia. Pero pasa exactamente lo mismo, La pregunta, lo que le preguntas hace rato, de ver a, a, al, al campo marchando ¿no? Eh, con, y viendo que tiene la extrema riqueza, porque vos no bueno, vas a ver a una patronal con una, una casa ponerle de, de do, dos o tres habitaciones o un, un departamento. Vos cada vez que, por ejemplo, en, la, en mi provincia vos vas y vas a una quinta. O sea, sala gigante con espacio, salas hermosas, caballos, animales y camionetas 4x4 y autos de lujo. Y, y cuando ves al trabajador eh, que está ahí, eh, cuando vas a la finca, pues yo le digo finca, no sé cómo lo dirán en otro lado, pero a la finca a ver o cómo viven, porque nosotros, la diferencia de misiones y así en cada una de las provincias, en Salta, todavía la mayoría de los trabajadores siguen viviendo en fincas, siguen viviendo en, en piezas de 3x3, de 2x2, donde entra la, la cama nada más, eh, y vivís ahí y trabajás en cada una de las temporadas, y hay muchos de los trabajadores que se quedan todavía. Yo viví, imagínate, 20 años en, en una finca con mis padres, con mis hermanos, eh, y la forma de vivir, ¿no? las conexiones de luz, la, la, eh, los baños que no están en condiciones, las habitaciones donde entran cuatro o cinco en una habitación chiquita, donde no tenés buena alimentación, eh, y ver las, la diferencia ¿no? de cómo vive un trabajador y una trabajadora rural y ver las diferencias, cómo vive eh, el empresario, ¿no? ahí te das cuenta, de que no, no, no estamos juntos ahí. no Cuando pelean y marchan diciendo que necesitan, es porque no que el, quieren exportar todo para afuera o vender la, la, produ la producción que vende en precios dólar aquí dentro. no Cuando contás esto de cómo viven todavía en las fincas, eh, parecía que no hubiese pasado nada desde la Patagonia trágica, eh, que los fusilamientos para que los peones no se revelaran con estas condiciones de vida, con luego la ley del el reglamento del peón de Perón, a hoy parece que la ley no avanzó nada. Mira, que... nosotros cuando. Porque para poder ingresar y para poder ser. Para conocer el sindicalismo y cuando me dijeron, llega vivo, vas a aprender a representar y decir, decís, no, yo qué sé, y cuando pasa el proceso de poder estudiar y conocer el movimiento obrero, vas conociendo lo que estás diciendo, vas conociendo la Patagonia rebelde cuando veníamos exigiendo y se marchaba para una vela, para 100 pesos en ese momento, para poder tener una luz, para alumbrarte, y después cuando Perón, que le dijo que cuenta, que dijo a la madre que bueno, que si le pagaba como corresponde al trabajador el rural bien, sino bueno, que lo, lo deje, que se quede sin trabajadores. Eh, que tampoco era, o sea, es, es, el estatuto del peón rural se adaptaba en esos tiempos y después vino la ley de la dictadura, la 2248, porque nos quedamos sin eso después en la dictadura. Eh, en el 82-83 salió la 2248 también, con Videla, que lo hizo. Desde eso hasta hasta el 2011, que con Cristina Fernández, eh, por la 125, acordate vos, eh, no había ley que defendiera, o sea, y todos los procesos de lucha en todo eso, no logramos avanzar. Y te estoy diciendo que por eso en las reuniones que vamos nosotros y cuando hablamos del sector rural, hablamos de, de, de, de seguimos en una esclavitud porque tenemos una hermosa ley que salió ahora en el 2011, la 26727, que nos dignifica como trabajadores, que nos dice que tenemos que jubilarnos a los 57 años por, por nuestro trabajo que hacemos en la lluvia, en el sol, manejando venenos y todo eso, porque hay un, es una diversidad de trabajo la que hacemos el sector rural que nos tenemos que jubilar, que tenemos que tener los aportes, que tenemos que tener aguinaldo, que tenemos que tener vacaciones y todo lo que corresponde, ¿no? Como trabajador y trabajadora, Todavía no se logra implementar, y no, no, no, lo, no lo podemos implementar. Y cada vez que hubo alguien en la historia que luchó y que defendió, le fue mal. Entonces, ¿qué pasa? Nos acobardan. ¿Qué es lo que pasa? Que el que viene, el que lucha, el que participa, el que aprende, el que quiere salir a defenderlo, los bajan, los lo sacrifican, los matan. Quizás no ahora, no te matan y te pongan un tiro, como en la Patagonia Rebelde que pasó en ese momento, sino lo que hace a través de los medios a través de medios, de la tele, cuando vos querés avanzar, cuando querés mostrar, solo peor. ¿Entendés? Me parece que lograr mostrarnos a todos los que nos están viendo que el sector rural es tan importante, tan importante, porque no podríamos tener un plato de comida. No es la patronal, no el empresario que está haciendo quilombo ahora, que dice que no tiene plata y que no le alcanza. No, el trabajador y la trabajadora que vienen trabajando hace muchísimos años, que venimos entre padres. pues yo, Mis abuelos lo sí, fueron, mis padres lo fueron, yo soy, y espero que mi hijo lo sea, porque amamos la tierra, pero en mejores condiciones. Porque si no terminan diciendo que el, trabajar, el trabajador rural te dice, no es feo trabajar en el campo. Y no, no es feo trabajar en el campo, es hermoso trabajar en el campo. Lo malo de lo que hacemos nosotros los trabajadores rurales es las condiciones con las cuales vivimos. Vos vas a cada una de las provincias, en cada una de las provincias y, y conoces cada una de las producciones y en cada una de las producciones el trabajador cuando eh, tomas sus testimonios te dice que no cobra aguinaldo, que no cobra vacaciones. Somos mal llamados golondrinas en la cual terminamos recorriendo las diferentes provincias y no nos corresponden los derechos como un aguinaldo, como una vacaciones, como una liquidación. Todavía te voy a decir, en el 2022 en el que estamos, muchos de nuestros hijos no conocen un cine. No conocen el mar. Yo conocí el mar por, eh, por militar, porque fue una reunión a Mar del Plato. Ahí conocí el mar. La nieve, que son que sueños de como todo trabajador que suena llevarlo a, sueña llevarlo a sus hijos. O la educación que es la que nos está faltando mucho. Pero no porque no quisiéramos darle la educación a nuestros hijos, sino porque las patronales son tan pícaras que te puede salir un espectacular eh, jornal. O sea, por ejemplo, ahora hasta 60.000, mira lo que es. 60.000, el jornal del trabajador, el, el tema del tabaco, uh -huh. eh, el mes que te alcanza 60 mil, pero cuando vas a cobrar, cobras 40, 30, 48, 50, no llegas a 60. ¿Pero por qué? Porque la picardía de la patronal, del no querer pagarte como corresponde... Mira, te voy a comentar una forma de pago para que se entienda cuando hablamos por qué cobramos tan poco. Nosotros tenemos un jornal de 2.700 pesos el día, 8 horas. Con el descuento ponele que se va a 1.600 pesos con todos los descuentos que corresponden. Esos 1.600 del jornal lo cobra el que está en blanco y el que está en negro. O sea, el que está en blanco, bueno, tiene los aportes. Okay. ¿Por qué el que está en negro si no lo están aportando? No, no, no, pero el que está en negro tiene que cobrar mucho menos porque está en negro. No se entiende, pero eso te lo explican. Entonces terminas cobrando muchísimo menos. Entonces es que no se puede avanzar el sector rural. Y cuando hablamos del campo, hablamos de la patronal que está haciendo quilombo ahora. ¿Y, ¿Y cómo realizamos el ¿Cómo lo mostramos en estos espacios? Uh -huh. Te voy a preguntar con qué herramientas cuentan para poder avanzar en el control de estas cuestiones. No? Está el, el famoso RENATEA RENATRE, que es el registro de los trabajadores rurales y empresarios. ¿Funciona o no funciona? Está, ¿Está el servicio de las patronales también, esa, esa herramienta? Es que justamente eso es lo que faltaría, ¿no? un control, que no hay, no hay una registración. El RENATRE es Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores. Es de UATRE. Y UATRE mismo dice que el 83% de los trabajadores rurales y la trabajadora están en negro. Ella hablaba de eh, jubilarnos a los 57 años. Cuando vas al ANSES y querés jubilarte, casi que no tenés aporte. Usted no existe. No existimos, <risa> o sea, no tenemos aporte. Eh, entonces, por más que la ley te dice que vos te tenés que jubilar a los 57 años, si no tenés aporte ¿de qué manera te vas a jubilar? Solamente teniendo, eh, eh, por ejemplo, la, la, la jubilación de amas de casa, que es lo que más agarramos, digamos, o sea, cuando vos ves quiénes son los que más se beneficiaron con, el, con, el, con la jubilación de amas de casa, fueron los trabajadores agrarios. O sea, hubo una ley para un sector donde nos, no, de, de, de, de, lo, lo agarramos como de, de, de, de carambola, digamos, uh -huh. este, para poder jubilarnos. Esos somos los trabajadores agrarios de estas patronales que, que constantemente están saliendo a la ruta eh, porque no quieren que les saquen ni un solo peso de sus ganancias siderales, no solamente los ojeros, sino todo el sector rural. Eh, nosotros, herramientas tenemos la ley pero no se complementa, tenemos este nuevo sindicalismo rural que está trabajando ya hace un tiempo largo, eh, un tiempo largo digo, nosotros estamos funcionando desde 2013, 2014 organizando los trabajadores y las trabajadoras en todo el país, hoy hay varios, muchos sindicatos por producción, por provincia, que, donde estamos en la federación, en la FETAP, y dentro de la central obrera, que es también nuestra forma, nuestras herramientas que tenemos como para poder visibilizar, como para poder eh, venir a Buenos Aires, porque vivimos muy lejos, vivimos en el campo, vivimos tranquera dentro, donde la visibilización de toda esta problemática no sale ni a la 9 de julio, ni a la Plaza de Mayo, ni a ningún lado, sino es por, eh, por, por las centrales obreras o por compañeros que que nos dan una mano escuchándonos eh, por mujeres sindicalistas. Tenemos mucha, muchas herramientas que las estamos empezando a usar, pero eh, tenemos muchos años de atraso. Son 200 años de atraso que tenemos que de repente, este, cuando salimos a, a querer eh, mostrar, visibilizar todo esto, eh, también tenemos muchos como palos en la rueda, tenemos mucho, eh, muchos no, no se puede. No, no hay, no nos dan, no tenemos posibilidad de, de salir. Se nos hace muy difícil salir del campo a la ruta. Ellos sí, se les, se les hace muy fácil, porque agarran su 4x4, <risa> enseguida están, digamos, eh, en los lugares donde, donde van a llamar la atención. Pero así todo, o sea, ustedes, trabajadoras rurales, mujeres, o sea, ya tienen un, un problema que en nuestra sociedad patriarcal, ya ser mujer, complicado. Pero lograron salir, lograron ser sindicalistas, armar su organización. Esa fortaleza supongo que, que tiene sus logros, ¿no? Sus Creo poder. que es cara dures, no, porque... <risa> <risa> imagínate que nosotros, yo, eh, en mi provincia, logramos tener un programa de televisión. Y conducí el programa de televisión. El programa de televisión en un programa de partir de las 7 de la tarde, más o menos calculábamos que el trabajador salía y empezábamos a decirle cuánto tenía que cobrar, cómo era el jornal, cuánto era la liquidación, cuándo eran las vacaciones, las noticias, los aumentos. o sea Pero porque me parece que tuvimos compañeros que nos dieron la oportunidad, eh, como mi secretario general, que, que la verdad que, que nos dijo, vos podés y vas a aprender y... Y, y, y sin recursos, porque eso también hay que recalcarlo, no porque las cosas que venimos haciendo las venimos haciendo sin recursos, porque queremos hacer todo lo contrario que está haciendo actualmente el sindicato que dice representarlo, el que cobra la cuota sindical. El que cobra la cuota sindical dejó de ser un sindicato, se se, es ahora eh, un, un, un empre una empresa, te digo, porque es una caja registradora, porque todo trabajador y trabajadora rural en el país, 1.300.000 que somos en el país, aporta automáticamente, a través de un convenio de corresponsabilidad que, que hay, automáticamente al... Al, al Aguatre. Uh -huh. ¿Me entendés Pero no se sienten representados. ¿Por qué? Porque seguimos esclavos, porque no cobramos lo que corresponde, porque no se respeta una ley hermosa que nos llegó, eh, porque seguimos viviendo en la misma finca, porque no tenemos oportunidades, porque nuestro recibo no nos alcanza para comprarnos un autito, para pagar una casita, para comprar un terreno. ¿Entendés? Y cuando hablábamos hace rato de tu pregunta de Renatre, que es ahora, era cuando nació en el 2011, porque, ¿qué? o sea, nació con la UATRE, con Renatre, pero cuando hicimos la 26727 se le quitó... Al, al, al Aguatre, el Renatre, y se convirtió en Renatea, se quedó en el Estado, se empezó a investigar, se empezó a recorrer la finca, se empezó a ver cuánto trabajo esclavo había, se empezó a ver cuánto trabajo infantil había, se empezó a ver si se estaba pagando lo que corresponde o no. Imagínate, 2011, 2014, 2015, que después en el 2015 automáticamente, cuando vino el gobierno macrista, entregó nuevamente, sacó el Renatea y entregó a Renatre nuevamente a la Aguatre, que es lo que logró hacer, apagar todo lo que se había avanzado. Y cuando empezamos nosotros a avanzar, a querer avanzar, se volvió de nuevo a, a, a bajar eso. Entonces lo único que hace el sindicato que debería representar, porque yo como sindicato no, me daría vergüenza decir, si sí, yo tengo la herramienta, tengo el registro, tengo el sindicato, tengo la guita, tengo el poder, me acerco al gobierno, estoy a lo del gobierno, me daría vergüenza decir que encontré un 83% de trabajadores en negro. No, no lo tengo que decir, lo tengo que pelear, lo tengo que parar. Si yo tengo que parar en la finca, fuera en la finca y decirle, che capó, vos no me vas a vender el tabaco, vos no me vas a vender el limón, vos no me vas a vender la frutilla, se te va a podrir ahí hasta que no le pague lo que corresponde al trabajador. ¿Entendés? Armemos quilombo. Pero si lo tiene la herramienta y no lo hace, bueno, vamos a hacer nosotros. Las mujeres, la, los trabajadores, las, como las trabajadoras que están saliendo ahora, que estamos aprendiendo, porque se puede. Pues si yo te digo hace ocho años, como trabajadora rural, que yo iba a enfrentarme a la patronal, iba a sentarme con diputados, iba a hablar en una cancha, yo te iba a decir que estabas loca. Estabas loco en, en proponérmelo. Pero cuando vas viendo el proceso y te vas animando y estás viendo que estás defendiendo y que estás protegiendo a tu propia familia, a tus propios amigos, a tus propios vecinos, al propio pueblo, a todos los que vas conociendo en cada una de las provincias, es lo mejor que puede pasar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Con, con Siendo mujer y peronista, porque también el peronismo, somos muy, al menos muy peronistas porque sabemos que a través del peronismo tenemos derechos, que es lo que... Soy peronista aunque no nos llegó el peronismo a nosotros los rurales porque todavía nos falta algunos derechos que nos lleguen. Demistificar bueno. también, ¿no? Perdona que te corte esto de eh, pareciera que los trabajadores y las trabajadoras viste esto de la cultura. Nos hicieron creer que ah, culturalmente que cultural. nosotros eh, queremos ser pobres o culturalmente eh, no queremos ir a la escuela. Culturalmente eh, nuestros hijos no tienen que eh, eh, eh, hablan mucho de la cultura. Nosotros por supuesto que le salimos siempre ahí como en la yugular diciendo que, que culturalmente no queremos, culturalmente sí queremos tener una casa, culturalmente queremos avanzar, pero que si nuestro trabajo es tan mal pago, eh, que también es a propósito. Nada acá es casual, nada, absolutamente nada en la ruralidad, con las patronales rurales es casual. Todo es muy pensado eh, de por qué esto de que yo hablaba anteriormente de los kilos, este, es que tenés que llevar el chico desde muy chico a trabajar eh, y entonces por eso no va a la escuela, y entonces por eso no, no, no, tiene, no, no está educado, no tiene educación, no tiene, es analfabeto. Al ser analfabeto, no saber leer, no tenés eh, cómo saber tus derechos o cómo eh, la información, no llega la información, la información llega muy tarde y cuando llega ya no nos sirve eh, porque estamos enfermos, porque estamos viejos, porque no tenemos derecho. Eh, hay que empezar realmente a hablar de la ruralidad Decían no, que, pues. que era algo cultural, pero las culturas se cambian y ustedes las están cambiando. Muchas gracias por, por haber acercado al canal. Gracias, A, a, a usted ustedes por, por darnos la oportunidad de mostrarlo, por invitarnos también. Gracias. gracias.